Esto nos va a mostrar la lista de kernels que tenemos instalados. Ahí está. El código se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo copien y peguen simplemente. Bueno, ya que está esto, nosotros vamos a, a elegir los kernels que tenemos que borrar. El, lo malo de este método es que hay que ir uno por uno. Pero bueno, no es tan difícil. no Entonces lo que vamos a hacer... Ah, quiero recordarles antes de cual, que se me olvide que este paquetito de aquí no lo borren, no lo toquen, déjenlo tal cual porque es el que se encarga de, de realizar las actualizaciones y si lo borran, pues además de que no se lo va a actualizar, van a tener problemas hasta para iniciar otra recomendación es que de, siempre dejen uno o dos este kernels instalados o sea, por supuesto, el más reciente y si acaso el anterior bueno, yo aquí no tengo, como ustedes ven no tengo ya instalado más que uno pero bueno, vamos a hacer un, un Vamos a escribir el código a manera de ejemplo, ¿no? Entonces ponemos sudo apt-get remove push. Y como yo soy un super flojonazo, vamos a copiar y pegar esto Damos enter Nos va a pedir nuestra eh, password o contraseña de superusuario se la ponen, yo se la voy a poner, pero van a ver cómo me va a decir que no puede realizar la acción porque no hay sobre que ya está todo borrado, ¿no? Bueno, a ustedes les va a parecer que toda una serie ahí de comandos porque está borrando este kernel y entonces cuando quieran borrar otro vuelven a poner esta línea. Cada que quieran borrar un kernel vuelven a colocar esta línea y esta pues será el del kernel que ustedes quieran eliminar. Bueno, el siguiente método vamos a hacer uno más fácil. Sudo Nautilus. Creo que ya la arreglé. no bueno, ahí está. Nos vamos a ya que entramos a Nautilus como como roots como superusuario, vamos a equipo buscan la carpeta usr o user, buscan la carpeta esta y aquí les va a aparecer el listado de todos los kernels que tienen y entonces ustedes solo seleccionan uno o los dos o tres o los que quieran y los eliminan, con, simplemente con suprimir o con mover a la papelera la acción tarda un poco, no se desesperen, no crean, eh, pareciera que no está haciendo nada, pero sí, sí tarda un poco porque son archivos pesados. Y bueno, ese es otro. Recuerden dejar uno o dos, o sea, los más recientes. Y listo, Como lo pueden ver? Pues lo ven desde esta opción de ver elementos como lista y aquí les va a aparecer cuáles son los actualizados más recientemente, ¿no? Bueno, el último método está fácil. Ahí. está fácil también y también consiste en una línea de comando muy rápida que dice ah, surge listo eso es todo y lo mismo de siempre contraseña de superusuario y dice que no hay kernels que puedan ser elegidos para ser borrados, puesto que yo ya borré todos. Esos son los tres métodos, espero que les sirva alguno o los tres. Cualquier cosa por ahí pueden dejarme sus preguntas o comentarios. Y bueno, no olviden suscribirse y compartir. Gracias.